Continuando con el módulo de dispositivos de electrónica de potencia, vamos a hablar del tema 1, la historia de la electrónica de potencia. La electrónica de potencia se desarrolla en base a las técnicas de conversión de energía alterna a continua presentes a inicios del siglo XX. En estos inicios básicamente era el transporte masivo de la necesidad de la conversión de energía de alterna continua debido a que estos desarrollos tipo tranvía funcionaban en corriente continua ya a principios del siglo XX. Tenemos por ejemplo el metro de Nueva York que data de principios de 1910 en el cual era uno de los primeros sistemas electrificados en corriente continua. En Venezuela teníamos el tranvía también hace los años 50, durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Si todavía ustedes pasan por los lados de la Plaza Candelaria, puedan ver todavía los rieles en el suelo del de antiguo tranvía que era electrificado en Venezuela. Eso quiere decir que la electrónica de potencia no es algo nuevo. No se desarrolla con los semiconductores. Data de principios del siglo XX. O sea que estamos estudiando algo que no es relativamente nuevo, pero que se ha desarrollado notoriamente en los últimos años. En 1902, Cooper y Hewitt desarrollan la primera válvula de descargas parciales de gas, permitiendo funciones periódicas de desconexión y desconexión, que es el precursor del diodo. Estas, la, estas válvulas de gas, generalmente se utilizaban mercurio, funcionaban como los termómetros. Si ustedes tienen un termómetro y le Colocan calor, pues el mercurio asciende. Si el calor es lo suficiente, pueden llenar la botella. Básicamente, el mismo principio funcionaba en la válvula de mercurio, donde se establecía una diferencia de potencial. Esto hacía que el mercurio lanzara electrones. Una vez que la botella se llenaba completamente de electrones, había una circulación de corriente. Muy parecido a lo del diodo con la tensión de ruptura. En 1914, Langmuir descubre el principio de control de rejilla, descarga de arco, esto permite a Loudon en 1922, lo utilice para el control de tensión mediante una válvula mercurio con control de encendido denominada tiratrón, que es el precursor del tiristor. Esto era un rectificador y yo podía controlar la tensión de ruptura la cual disparaba. Eso me permitía el control de tensión sobre la salida de la rectificación sin la necesidad de utilizar divisores resistivos, que era lo que se utilizaba en la época para la regulación de velocidad de las máquinas de corriente continua que utilizaban los distintos tranvías. Durante 1930, un gran número de instalaciones rectificadas se encontraba en operación con capacidad del orden de los megavatios. En estas se utilizaban válvulas de mercurio en el proceso de conversión de energía. La válvula de mercurio después fue sustituida por la válvula al vacío, cuando se descubre que el mercurio es un metal pesado, tóxico para la salud. Entonces, nacen las válvulas de vacío y posteriormente en 1950 los laboratorios Bell desarrollan el primer tiratón en base a la tecnología semiconductora de silicio en 1958 General Electric lo comercializa bajo el nombre de rectificador de silicio controlado o SCR de hecho hoy en día todavía se conoce el tiristor como SCR lo cual indica un nuevo impulso a la electrónica de potencia, lo que trajo como consecuencia que otros dispositivos de baja potencia se fabricasen en el orden de la potencia como son los transistores de JT, MOFEX, FEX, aparecieron nuevas familias como los, GT, los GTO, los SIC, los MST y actualmente el gran componente que gobierna el mercado que es el transistor de compuerta aislada o IGBT. En esta gráfica vemos una válvula de mercurio trifásica. Fíjense que al fondo de la imagen se puede ver una persona para que tengan una idea del tamaño de la válvula. Estas son las que se utilizan en los centros de rectificación. Aquí están las distintas tomas para las tres fases del sistema trifásico y la salida de C. Al lado vemos un esquema de la válvula donde aquí estaba el mercurio. Como decíamos, al aplicar una tensión anodocátodo entre sus extremos, que en este caso eran estos los terminales, eso producía que el mercurio se evaporara, llenara completamente la botella y al ser el mercurio un metal conductor, se producía la circulación de corriente. Aquí vemos un esquema, ya la válvula encendida. fíjense el color azuloso que ya se prestaba, aquí tenemos un ejemplo de la válvula, como decimos... Al colocar diferencia de tensión, el mercurio emite el electrones o prende electrones que llenan la válvula y produce la circulación de corriente. En el caso del tiratron, tenía un terminal adicional que me permitía retardar el proceso de generación de electrones, pues, puesto que por este terminal adicional yo podía incluir o extraer electrones de la válvula retardando la tensión de ruptura de la misma en el proceso de electrónica de potencia los convertidores tienen cuatro funciones básicas que es lo que vamos a estudiar a lo largo de los distintos módulos que componen este curso el primer proceso es el de rectificación que es pasar de corriente alterna a corriente continua tenemos el proceso contrario que es pasar de continua a alterna que se conoce con el nombre de Inversión. El proceso de cambiar de continua de una magnitud a otra magnitud se conoce como troceado o conversión de C. Y finalmente el proceso de conversión de corriente alterna a corriente alterna de distinta magnitud e inclusive de distinta frecuencia en algunos casos se conoce como ciclo conversión o conversión a C a C. A lo largo del curso vamos a estudiar en los diferentes módulos los cuatro procesos de conversión que definen los convertidores electrónicos de potencia. En esta lámina vemos, de acuerdo a los distintos dispositivos que se presentan en el mercado, las aplicaciones. Tenemos el HVDC, transporte masivo, como son los trenes eléctricos, los centros de controles de motor, el control de motor propiamente, la robótica, los vehículos eléctricos las fuentes conmutadas, las fuentes de comunicaciones e inclusive vemos hoy en día que ya los electrodomésticos utilizan la electrónica de potencia es decir que la electrónica de potencia ha inundado todo el mercado de la baja potencia hasta la media y la alta potencia dependiendo de los tipos de dispositivos fíjense que estamos hablando de potencias que pueden ir hasta los 100 MBA. Y frecuencias de operación que pueden ir inclusive hasta el orden de los megahertz como en el caso de los equipos de comunicaciones. Vamos a tener un grueso de equipos trabajando en el entorno de la frecuencia industrial como son los electrodomésticos y las distintas componentes que tiene la electrónica de potencia. En esta infografía vemos un poquito la evolución histórica. De todas maneras, en el material de apoyo, ustedes puedan visualizar la infografía con mayor detalle. Tenemos tres series históricas, lo que son las válvulas de mercurio, que datan desde 1902, o mandan en el mercado desde 1902 hasta 1947. La época del silicio, que data de 1956 hasta 1999, donde se hace el desarrollo de todos los componentes de electrónica de potencia bajo la tecnología del silicio diodo, tiristores, IGBT, transistores BJT, transistores MOSFET FEP. Y finalmente, en este último siglo, las dos nuevas tendencias o nuevos materiales que se están utilizando hoy en día en la fabricación de dispositivos electrónicos de potencia, que es el carburo de silicio y el acinuro de galio, que son dos nuevos materiales o combinaciones de materiales que me permiten lograr mayores cantidades de potencia y mejores tiempos de conmutación entonces a lo largo de este tema hemos visto un poquito cómo ha ido evolucionando la electrónica de potencia la electrónica de potencia no es algo nuevo data de principios del siglo XX y ha inundado el mercado, vemos que va desde los electrodomésticos, los usos más comunes que podemos tener hasta transporte masivo transmisión de corriente continua trenes, metro vehículos eléctricos Control de motores, control de ascensores, escaleras eléctricas, robótica y todo un fin de aplicaciones que hoy en día la electrónica de potencia está involucrada. Y es por eso que las personas se deben formar en esta área multidisciplinaria que es lo que permite hoy en día el avance tecnológico. Gracias por la atención y los invito a continuar con los distintos temas de este módulo.